Uh. Acabo de llegar al Cerro Manquehue con esta nave. Algunos ya la conocen. Esta es la bicicleta de mi polola o novia. Es una Polygon 6Q T8 talla large. Esta bicicleta a la Valentina le queda lo justo de grande. A mí me queda lo justo de pequeña. Así que creo que fue un buen consenso. Trae una transmisión 1x11, 11.46 y 32 dientes. No lleva cambiador delantero, lo cual es hermoso. Y tiene una pata de cambio XT con... Uh, con bloqueo. Bien. Ahí está desbloqueada. Ahí está bloqueada. Oh, está bien. Las bielas son una medida simétrica muy extraña, pero existen platos para esto y son huecas. La horquilla es una Rock Choc Revelation. Revelación. El Choc es un deluxe con bloqueo, con propedal, con abierto todo. La traje pedaleando abierta en el pavimento y me daba un pequeño pedal bob. Luego la bloqueé para subir por la calle y luego la desbloqueé totalmente cuando llegué al cerro. Puedo vivir con un poco de pedal Bob mientras me amortigüe todo lo que hay en la montaña. Los frenos son Shimano, ambos, con rotores de 180 milímetros adelante y 160 milímetros atrás. Las llantas son Entity, XL2 Disc y el cockpit también es Entity. Potencia corta, manillar bastante ancho, eso me gusta, pero estos puños diminutos no. Trae dropper, es un trans... X. Y cabe decir que esta bicicleta en talla L viene solo con ruedas 29, la M viene con ruedas 27.5 Modificaciones que se le han hecho a esta bicicleta son los neumáticos y los pedales Los neumáticos fueron una hermosa paleteada de Andrés Jorquera para la Valentina Son unos Michelin Rocker, adelante Magic X y atrás X, Gum ex o GUM-EX esta no es la primera vez que ando esta bicicleta, ya la hemos probado antes pero hoy día la setié para mi peso, con las presiones correctas de neumático le pregunté a mi hermosa polola si me la prestaba y me dijo que sí así que ella sabe lo que eso quiere decir Como digo, son brutales. Nos rodean mucho, pero son muy buenos. No son los de fábrica. Ojo, oh, como un rebote. Uh -huh. oh. definitivamente no se siente como una bicicleta de enduro. Oh, oh me fui al plano. Es más tipo oh, bicicleta de trail. De hecho, eso es lo que es. Ya, la bajada de recién estuve más concentrado en el dron que cualquier otra cosa, pero la bicicleta no se siente pegada a piso copiándolo todo. Lo que sí hace es que se mantiene en enrielada porque lo que amortigua, que de hecho no les había contado. Son 140 milímetros adelante y 140 milímetros atrás. La versión aro 29 de estas bicicletas para que quepa la rueda recorre un centímetro menos que la versión 27.5. Eso significa que tenéis 140 milímetros atrás y 140 milímetros adelante. Ahora como les decía es una bicicleta de trail, no va copiando absolutamente todo pero se siente realmente enrielada porque lo que le pega a la rueda se lo come y después te golpea a ti pero no es un susto andar manejándola y metiéndola en las curvas la rueda Aro 29 mientras no tenga que maniobrar demasiado no me incomoda soy una persona que piensa que el tamaño de la rueda va de la mano con la estatura de la persona porque un Aro 29 de acá te va a dejar mucho menos espacio para maniobrar en este sector de la bicicleta que una rueda 26 o 27.5 por ende yo que mido 1.86 siento que esta rueda de repente me pega en el poto no en esta bajada pero en segmento inclinado o amortiguada larga esta rueda si sí, me llega a topar el poto y me podría rajar los pantalones fácilmente dicho esto, las ruedas 29 efectivamente pasan más fácil por arriba de los obstáculos y la bicicleta en general se siente firme, se siente apretada así que el andar es bueno esta es una bicicleta que yo catalogaría como gama intermedia alta Está a punto de ser una bicicleta gama alta por geometría, por calidad del cuadro, de la horquilla, etc. Pero se quedan ciertos componentes como los frenos, manillar y la T podrían ser probablemente más livianos no, no es gama alta, pero en mi opinión es, esto es más que justo y necesario para iniciarse en el deporte de manera tranquilo ¿De manera tranquila? ¿Tranquilo? ¿Tranquila? Shibab, dab, dab dubida. No hay nadie subiendo el ¿van? Bueno. pero si no hace ni calor bueno. Tengo que insistir que estos neumáticos, que son los que nos regaló Andrés Jorquera son No son rodadores, pero son notables, tienen mucho agarre Acá puedo meter la bicicleta sin ni una preocupación en el mundo Pero los neumáticos que trae esta bicicleta de fábrica son speed grip no grip la valentina me dijo pero mi amor si jamás voy a sentir la diferencia entre un neumático y otro y le dije mi amor la sentirás la sintió Notó que con estos neumáticos iba mucho más segura así que Andrés nuevamente muchas gracias por, por tu apoyo estoy con un pequeño problema en los cambios si es que esta piola el sistema de suspensión la tironeo hacia acá Porque de aquí, acá, acá yo le saqué pibola, le dejé espacio Pero acá el resto del cable está dentro del tubo Y cuando esto amortigua, el pivote está bastante alto, esto se estira Y me empieza a tirar esta parte de la pata de cambio Así que lo que hice fue pedirle cable de ahí arriba, que tiene bastante Pasarlo por acá bien y dejarle su vuelta Ahora tengo que regular los cambios rápidamente, es un detalle, pero esto me parece que ocurre porque estos presintos no están lo suficientemente apretados, tan sueltos. Entonces dejan que el cable se corra. Cuando llegue a la casa voy a apretar esto bien y ese problema se debería solucionar. Por mientras, cambios de regulado y seguir dándole. ¿Qué está haciendo ahora? ¡Oh! Regula, regula. Regula, regula. Sin pitearte los cambios, por favor. Ah. ¡Oh! Uop. Ya, el dron por esta bajada lo vamos a dejar fuera porque tengo que descubrir la manera de que no se aprieten estos botones así que quiero bajar tranquilo lo vamos a dejar guardadito y esto me acomoda más a la derecha que a la izquierda, soy como súper mañoso bueno. Ahora a entretenerse e intentar no matarse Son dos cosas bastante básicas y si es que ya la antiparra un poco más limpia Estoy sin agua así que voy a bajar a la velocidad de la luz No me la creo ni yo Ya, ahora literalmente sin ninguna preocupación en el mundo es divertida la bicicleta bueno, la voy a hacer rebotar de donde queráis para mi tamaño de persona por muy raro que suene la 29 no se siente tan tosca no es tan ágil como la 27.5 pero no se siente tosca el pasa por arriba de todo Oh yeah. Estoy haciendo mal mi línea no, no, no. ¿Sabes qué? Sí, hay que botarla más Ahí sí Ahí sí ya, Si conscientemente la boto un poco más Dobla mejor Uy, pero estoy hablando como un... Oh, como pasa arriba de las piedras ¿Qué hice? Uh. Porque no traje agua, <risa> jugándome los discos. Todavía no la agarro la maña, pero... De poco, creo. aquí te quiero ver aquí te quiero ver compuesta, man. rebota pero va compuesta estoy aplicando más más maniobrar la bicicleta metiéndola hacia adentro con esta bici me está tripiendo un montón ahí y la voy a apuntar para arriba si quiero Cáchate Por donde me... ¡Oh! ¡Oh! Oh, esto ha sido especial pero creo que le estoy agarrando la maña oh, estoy muerto de sed Ay, que me quedaron bien regulados los cambios oh, el tamaño de la rueda si bien me está jugando en contra con las curvas pasa por arriba de todo si algo tiene es que dobla muy distinta a mi bicicleta Caí al borde del barranco Permiso oh. Falta de respeto, me tiró de punta y me atajó igual uh. Pata afuera Salto horrible, uh. eh. pasa por arriba de todo. Oh, oh, oh. No me atrevería a decir que dobla mal Me atrevo más a decir que no estoy acostumbrado pero Definitivamente tomaría un proceso de adaptación ¡Woo! Contra el tránsito Ahora sí A esta bicicleta hoy día le dimos duro Aguantó bien, he estado revisando los recorridos en la última bajada que hicimos, estuvimos lejos de dar fondo acá estuvimos más o menos lejos de dar fondo acá, pero acabo de recordar que este choc lo tapé de tokens para que tuviera más sensibilidad inicial para la Valentina No lo voy a abrir ahora para mostrarles, pero algún día se los voy a mostrar Es una locura, toda esta cápsula es un plástico gigante que ocupa toda la cámara de aire Rockchoc obviamente me tendría este choc sin garantía Las llantas se portaron bien, la trasera está un poquito descentrada, pero decente no sé si habré sido yo o la Valentina La rueda delantera aparentemente está perfecta Los guardapolvo y retenes mantienen toda la suciedad fuera de la horquilla, del shock e Incluso del rover así que eso está bien Los frenos tienen potencia, tienen potencia, tienen potencia No increíble, pero van bien Eso sí, no son tan consistentes Pero son frenos de sobra para meterse en el deporte la transmisión aguantó bien, excepto por este pequeño detalle que no me había pasado nunca, mira, acá de nuevo, de nuevo he tirado la piola, y esto si yo lo tiro de acá, y después de acá, se soluciona. Así que con lo que me sobra de funda, la voy a cortar un centímetro, voy a recuperar la punta cuadrada, después le voy a poner un, un, un terminal de funda, algo en mejor estado. Volver a regular cambios y sobre todo apretar bien estos precintos de acá Es un detalle, es una lata que te pasa en el cerro pero es una reparación muy simple Y hoy día molestó, pero no mucho Este manillar apostaría que es de 7.80 De allá hasta acá hay 7.90 Así que sí Es de 7.80 más los puños Es un grosor que a mí me acomoda un montón la potencia es corta así que la bicicleta se sentía cortita, predecible y no te mandaba volando sobre el manillar. El asiento creo que es el mismo que tengo en mi bicicleta que es bastante duro pero es anatómico al menos y si lo pones en la posición correcta se puede pedalear cómodamente. Los neumáticos se portaron brutal, no son los originales de la bicicleta, si tienes los originales de la bicicleta probablemente no vas a poder decir que se portan bien. Los pedales que le habíamos puesto son los acros que me pasó el Nico, que son... Tienen una forma bien chistosa Pero agarraron bien, cumplieron con la pega La plataforma también es un poco cómica porque se acerca mucho a la biela Pero de que hay espacio para poner el pie, hay espacio, así que... Quizás deje la bicicleta ver la Valentina con estos pedales Y creo que eso es casi todo lo que les puedo contar de esta bicicleta en una sola andada como les conté en el cerro, esta bicicleta está enfocada a lo que es trail, que tiene una geometría un poquito más suave y un recorrido un poco más corto que una bicicleta de enduro. Al tipo de persona que le recomendaría este tipo de bicicleta es quien quiere pedalear por pasarlo bien, por andar en una bicicleta que no copia tanto, pero en cambio se siente mucho más ágil y mucho más juguetona que cualquier otra bicicleta se siente bastante liviana en la subida y se siente plantada en la bajada a pesar de que zapate va más que plantada va enrielada así que se defiende en las dos eh, áreas y creo que eso es todo por ahora con esta bicicleta si se te ocurre algo más que le podemos hacer déjalo en los comentarios así que lo único que me queda por decir es que si te gustó el video de la Polygon T8 de mi polola <risa> Dale un like, si tienes algún amigo que ande buscando una bicicleta de trail y le interesa saber más sobre distintos modelos, compárteselo y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. Vamos a tomar agua. Nos vemos en el sal.